Hola, ¿cómo están? Me llamo San y mi empresa se llama Shipana la cual está enfocada en arreglar la cadena de suministro fragmentado a través del desarrollo de un sistema integral el cual ayude a los proveedores de servicios logísticos y empresas individuales a reducir sus tiempos de entrega a menos de dos días con interfaces interconectadas permitiendo así la visibilidad en tiempo real del producto de principio a fin y con la empresa familiar lista para esta solución. Ayer, Shipana, está listo para los panas. Gracias.